En este vídeo escucharás una guía de práctica de meditación vipassana. Meditación vipassana. Adopte una postura cómoda y mantenga la columna recta dejando caer los hombros. Cierre los ojos. Respire profundamente y sienta el aire que entra y sale a través de tus fosas nasales. Cada inhalación o exhalación dura aproximadamente 4 o 5 segundos. Preste atención a la inhalación. Sentirá la sensación del aire en la punta de la nariz. Preste atención a la misma. Cuando exhale, Preste atención a esta sensación durante toda la duración de 4 o 5 segundos. Concéntrese en la naturaleza del aire, su movimiento, en vez de su forma. Trate de percibir la inhalación y la exhalación como dos cosas distintas no como el mismo aire entrando y saliendo. No aplique fuerza, tranquilamente, esté atento y observe la respiración. Si así lo desea, puede hacer una anotación mental cuando inspira y otra cuando expira, adentro y afuera, o adentro, afuera. No es necesario que reconozca aquello que está interfiriendo en la meditación, solamente esté atento a la respiración. Si su mente se distrae y no permanece atenta a la respiración y usted es consciente de esto, preste atención, observe la distracción, puede repetir mentalmente distraído, distraído, distraído dos o tres veces y luego regresa a la respiración. Si ve algo o alguien en su mente, esté atento de esta actividad o dígase, viendo, viendo, viendo, hasta que el objeto desaparezca y luego regresa a la respiración. Si escucha a alguien hablando en su mente, esté atento de ello o dígase, escuchando, escuchando, escuchando y luego regrese a la respiración Si le habla a alguien en su mente o si se habla a usted mismo esté atento de esta actividad o dígase hablando, hablando, hablando y luego regrese a la respiración Si recuerda algo en el pasado, esté atento de esta actividad o dígase recordando, recordando, recordando o pensando, pensando, pensando y luego regresa a la respiración. Si piensa en el futuro y hace planes Esté atento de ello o dígase planeando, planeando, planeando y luego regrese a la respiración. Si está enojado o molesto por cualquier motivo, que esté atento, o en otras palabras, convierta el enojo o la molestia en su objeto de meditación. Concéntrese en el enojo o dígase enojo, enojo, enojo o enojado, enojado, enojado o bien molesto, molesto, molesto. Después de algunos momentos el enojo desaparecerá y cuando desaparezca regrese a la respiración. Si siente picor, no se rasque inmediatamente. Concéntrese en este picor y esté atento de esta sensación diciéndose picor, picor, picor. En la mayoría de los casos, el picor desaparecerá después de algunos momentos. Cuando ha desaparecido, regrese a la respiración. Algunas veces el picor no desaparece, podría aún intensificarse, entonces esté atento al picor tomando nota, observando todo lo que pueda. Si piensa que no puede resistir más, puede rascarse, pero antes de hacerlo, esté atento de la intención de rascarse. Cuando mueva la mano hacia el lugar donde experimenta el picor, esté atento al movimiento. Mueva su mano lentamente, siguiendo el movimiento con atención completa. Cuando sus dedos toquen el lugar, dígase tocando, tocando, tocando. Cuando se rasque, dígase rascando, rascando, rascando. Cuando retira la mano, dígase, moviendo, moviendo, moviendo. Cuando su mano toque su falda, rodilla o la otra mano, dígase, tocando, tocando, tocando. Luego, regrese a la respiración. Si siente dolor en alguna parte del cuerpo, enfoque la mente en el lugar del dolor. Esté atento al dolor y dígase, dolor, dolor, dolor. Deberá tener mucha paciencia con el dolor. El dolor no desaparece fácilmente. Deberá tener paciencia y estar atento del dolor. El dolor podría desaparecer o intensificarse. Permanezca con el dolor lo más que pueda. El dolor es un objeto de meditación muy bueno, es un objeto intenso. Cuando hay dolor, la mente es atraída hacia este. Entonces, esté atento y trate de ver que el dolor es, sobre todo, una sensación. No se identifique con el dolor. No diga, este es mi dolor o yo siento dolor existe solamente el dolor, solamente la sensación, si el dolor se hace intenso hasta el punto en que sientes que no puedes soportarlo más, trata nuevamente de ignorarlo y regresar a la respiración o trata de moverte y cambiar de postura para aliviar este dolor, pero cuando te muevas o cambies de postura. Primero, nota tu intención de cambiar y luego realiza los movimientos lentamente, uno cada vez. Sigue estos movimientos con atención plena. Después, regresa a la respiración. Thank yeah. you. No intentes rechazar las distracciones o las emociones o las sensaciones de tu cuerpo. Simplemente, observalas y déjalas que desaparezcan por sí mismas. No tengas expectativas durante el tiempo de práctica. No esperes experimentar algo extraño o tener visiones o cualquier otra cosa, las expectativas son una forma sutil de deseo o apego, son impedimentos para la concentración y deben ser eliminados, si tiene expectativas simplemente esté atento a ellas y dígase expectativas, expectativas, expectativas. Luego, regrese a la respiración. Ahora realiza tres respiraciones profundas, tome conciencia de su cuerpo y vaya saliendo poco a poco de esta práctica.